¿Qué onda eventos eh? o próximo episodio? ¿Qué onda, ¿Pero cómo les... ¡Ah! ¡Qué rica Monster! ¿Cómo les va a o sea que de, de, de, mm. ¿De subnormales? Mi representante... va, bueno, El representante no... El pelot... ¿Eh? El, ¿Eh? el, el pelotudo... <risa> ¿Eh? El de... ¿Eh? Arre? Con el que hacía la obra de teatro O sea, el productor de la obra de teatro le decía Monster, boludo Ah, no daba más entonces. No daba más del, del ingenio, boludo pero, ¿dónde era, boludo? falta que iba Johan, Johannesburg, Jomancer. Hey, yo, how, Rodri, Bueno, What's contalo up? de lo del telo, Bien, el tema es así. Con Rod y y otros dos amigos, dos, dos tres amigos en común. ¡Me he mierda! Estamos en un auto. Yo les cuento mientras Rodri sigue deleitándolos con el Resident Evil 4. Estamos, eh, eran cerca de las 3 de la mañana de un viernes. Eh... Y estábamos volviendo de, algún, de tomar algo... De comer, sí, siempre salíamos y comíamos algo por... Por, por palermo por por de... aún. Eh, ah. La cuestión era que estábamos viniendo... Y como todos relativamente... Vivimos cerca... Eh, siempre pasamos el por un telo. conductor... No tenía mejor idea de pasar por un telo... Que encima es de esos albergues transitorios... Que se pueden entrar de varios... Y no solo que ponía el auto como para entrar... Se abría el portón, claro, se abría el portón y todo, y, y nos preguntaban... Y atendía a la recepción. ¿Qué nos preguntaban? Te preguntan cuántos son, ¿no? Hola, ¿qué tal? El saludo era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, somos... cinco. Somos... <risa> y la mina miraba por dentro, eran cinco monos. Encima, todos <risa> conteniéndonos. Yo estaba adelante con el conductor, que creo que soy el que capaz más se podía aguantar la risa, pero por dentro me estaba muriendo, y le dice, somos cinco. Y la mina entró, miró, sí, y éramos no. como todos ahí, che, queremos garchón claro, entre nosotros. Claro, dos, <risa> era como, qué, ¿qué tiene era energía, boludo. ¿no? Eh, y... Amigo, qué bizarro, porque debe, debe pasar gente. Obvio, o sea, pero pasar escúchame. Grupos y, de cinco, y, boludo. Y, pero, claro, yo creo que la mina somos Pero tan, terrible partosa, boludo. Es, es como que hacen concha todo, es como que pones la orejita en la puerta de un caso así y se escucha. Eh... Ay, <risa> ¡Ay, me daña! Eh, ¡Eh, Y nada, eh, cada vez que lo decíamos, la, la mujer decía No hay lugar. No hay lugar, nunca lugar. ¿Qué no hay lugar? Si ahí está vacío. Déjame entrar un poco te lleno la cara. Y nah, si sí, estaba re vacío, alto chamucho, nos tiraba la hija de puta. mira no puede pasar, boludo. La cuestión. Uh, se re Ah no, ese quedó re lisérgico, boludo. ¡Come! Uh, ahí se acomodó el, el cerebro. No, que no, no pueden pasar por el, el, el, a, a, a este área. Tipo, pues, se quedaron ahí. Así que la cuestión es que nunca pudimos concretar el la che, visita y eh, bueno siempre que íbamos decíamos che qué pasaría si nos dejan? Ese, ese era el tema decíamos che ponele que la mía dice sí pasen tipo claro qué eh, hacemos boludo y ahí es como que yo creo que nos miraríamos las caras y... y y no y nos iríamos boludo. qué hacemos o nos marchamos a alguien o nos vamos me gusta, me esto esto que me no me gusta odio odio este tipo de, de niveles boludo Vas a colar los huevos de mi abuelo Los odio, los odio, los reodio, boludo Me cagué todo, estaba con el, con las bolas al cuello De que sabía que me iba a pisar esa ¿Qué mierda si te, que te dicen, Rodri, a partir de hoy te puedes atar las bolas al cuello? Este, okay, que las tengo muy largas Amor salvaje Como la verga tropical Nos calentamos ¿No algo que nunca me gustó? Era el ese género, ¿cómo se llama? folklore El folclore, boludo Yo creo que... Hay uno solo que muy es bueno Muy boludo que es la RALDE, pero después no me gusta. ¿La RAE? La ra no, la RAE es la que admite ahora lo de... de, de... NEDEA. De... No me importa nada. No me importa nada, Frank Caster. Ahí le digo. ni idea Ahí está, ahí está. Ahí está. No. Listo, listo, listo. ¿Qué pero tú? Me, tú me gusta cuando pones voz de locutor, ¿eh? ¿Qué? mí ah, me salió como el culo. Sí. ¿Qué? Este es este mi voz de locutor. O sea que yo creo que si no fuese youtuber sería, eh, estudiarí, estudiaría... Locución, boludo. Eh, tengo, un, lo tenep... tengo regalado. Ni idea. Tenemos un, un conocido que tendría que estudiar locución. Eh, eh, sí. ¿El ruguecito? Sí. Mm. Mm. sí lo por lo general, lo cuando conoces a alguien con voz gruesa. Él es grandote, ¿no? Él sí, es, es la la con, verdad. Y Él una es un amigo que es, es recontra flaco, pero es un palo. Y tiene una voz regresa, sí, Es como de que de no punta. concuerda, boludo. Es como. Imagínate, boludo, la voz de él cuando se levanta a la mañana. Ah, Yo creo que entra en el. Eso, boludo, es un bus booster. Hola, ¿cómo anda? ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Vamos abajo a desayunar o me quieres romper el culo? ¡Ah! ¡Ya está! Mirá, boludo! Sí. Tengo la, la corona. Mira, mira, podía ponerte te imaginas vamos ¡Amor salvaje! Como una selva. Uy. ¡Sí! Tengo la, la cosa, boludo. ¡Mirá! ¡Toma! La corona de los Alazarros. boludo. La puedo vender en el parque Rivadavia. <ríe> por cuatro cartas de Yu-Gi-Oh y dos de o sea, Pokémon. está, mirá, se la revendo, boludo. Tomá. ¿Qué fanático de qué juego de cartas fuiste? Eh... Bueno, digital. Sería Hearthstone, ¿no? Ah, sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Hearthstone, sí. Lo juego no, no Yo tengo uno por lejos, pero primero voy a escuchar tu opinión. Aunque me chupa tres juegos, ¿no? vale. huevos. ¿Cuál? O sea, para mí, Yu-Gi-Oh lejos. El yu es una locura. Tipo... Es una cosa que pasa en los años y si me... Hasta yo tengo el juego del celu, boludo, y... Pero jugarlo a posta está buenísimo. Aparte no es fácil. ¿Lo yu -Oh? Sí. ¿Cómo que no es fácil, boludo? Ah, no, es no, fácil no. si sí, el otro... sabes cómo, cómo aprendí yo? Juego al GTA Al, al, al Argentina, Manejando. <risa> no. la vida eh, claro. No, aprendí coso, boludo. Eh, ahí, eh, con el jueguito del celular. Hay un de celular, boludo, que... Yo lo tengo y, y te digo la verdad. Me lo bajé y dije... Ah, yo era un tarado de pibito. Jugaba como el orto. ¿Viste? Jugaba re mal, también. boludo. Tanto yo también. estúpido. Yo tenía cartas... Tenía originales y truchas. Las tenía mezcladas, Yo ejemplo. tenía cada trucha, pero... Pero no trucha. Tipo, no era, no sé... Era... Pero fotocopiada, boludo. en una hoja A4... Con tinta blanca y negra, más o menos. Si te das cuenta... Vale eso, tipo, podés jugar con, con lo que no, sea. No, para un torneo oficial. No. Ah, no, obviamente, boludo. Pero. Ahora, si vas al parque Rivadavia y juegas con cuatro borrachos. <risa> que le gusta Megadeth, sí. ¿Viste, viste que yo siempre iba a los. Uy, este, boludo. Yo siempre iba a los parques y me encontraba con. con esa gente que, que te hace canje de. de canje. cartas, boludo. De ca... Claro, pero de cartas de fútbol. Fútbol, ah, boludo. ¡Fútbol! Bú, bú, bú, bú. Arre, ¿por qué, ¿A vos no? te fútbol? Eh, sí, Amigo. de hecho mucho tiempo jugué Y tengo una historia media frustrada Con el tema del fútbol Ay, eh, Yo odio fútbol, te juro eh, Yo durante un año sí. Había así eh, cuando oh, ese lapso que no nos vimos Porque ya estaba en el secundario yo, sí, sí, eh, yo había sido convocado No, esto no es chiste Para jugar en la selección sub 18 Copa la, Serenito la, la Copa Serenito Un me hiciste acordar de algo De, de futsal. Como... Pero bueno, nada Por cuestiones políticas Porque el fútbol es política ¿En serio? Sí, es todo Política, intereses Y demás asquerosidades ¿Es política? Pol es política Porque el que me iba a llevar a mí Era el entrenador del club Que, a que lo iba a ser elegido Como entrenador de la selección Y al final Como él no fue elegido No llevó a nadie De los que le había convocado Ah, qué culo roto bro? Claro, exactamente Así que ese fue el momento de mi vida donde yo dije ya está. No no compito más. O sea, si quiero jugar, hincho la bola con los amigos. Lo cago a patar a algunos. Jugamos, <risa> pero ya está. Este, pero es, es, lo que tiene es que por ahí como deporte está bueno. Eh, pero a nivel ambiente eso es una cagada. ¿En serio? Sí, sí, es una cagada. En el fútbol sí me aburrió, boludo. Te juro. No, ah, no. Y ahí me dediqué al lado musical. Con la gente volvimos... Uh. Can you see 'em through my eyes? My open door. Tac, tac, tac, tac. Rin, you chime and chime. O Cosa que nunca me gustó own. esa banda, boludo. Evanes a mí me. me gusta. ¿En serio? A mí, me usa... a mí me da esa banda de. de emo. No, peor. No, go... <ríe> morcilla. No, tipo gótico, pero pete, boludo. Tipo gótico. Que se pone, no sé, una foto de perfil en Facebook de una luna. De esas... De... Sí, ya sé lo que quiere de decir. A jugar con Hugo, hijo puto No, nene, pará, yo te voy a explicar. No. Cuando yo era pibe, no había sube. Era moned... y y la moneta. Vos, y iba con la No, que con, con el coletivero cortaba boleto. Tú no bueno, o sea, lo que era. Yo te iba a contar. ¿Cómo es tu nombre, nene? Rod Rodrigo. Rodrigo, bueno. Cuando yo era pibe, vos le dabas la moneda y, y, y el, el, el bondiero tenía... La maquinita te daba monedita, cortaba boleto... Y ni se te ocurra decirle me quedé sin saldo. Te daba una sube. Arre. <risas> <risas> <risa> <risa> un viajero en el tiempo, boludo. <risa> <risa> Esto es la solución, nene. Come, come. Uy, uy, uy, uy, uy. que tiene ¿Puera? el bicho ese. ¡Pégale, Johnny! Ah, ¡Pégale! No, y ese cuando llora. Eh, pará. <risa> <Guarda>, no. Uh. <risa> <risa> ¡No! Me Se distorsionaba, boludo. Uh, guarda. Come vos Se está tirando... se Sarmiento, boludo. Come. ¿Qué, qué vas a llevar? Eh, quería llevar un cuarto de paleta. Ay. Paleta de sanguchera no. y dame... ¡Eh, boludo! ¿Qué onda, boludo? Me la resquivo. Sarmiento. Uy, el Sarmiento. ¡Ay! Boludo, el tratamiento, ¡Ay! El tratamiento, de, el tratamiento de conducto. La reputa re puta madre. Oh, puta. Uf. Oh. Toma, come concreto, hijo de puta. De oh, puta. No tengo que comer esta ¿no boludo? Este nivel lo odiaba, de pendejo, me daba el todo. Mira, mira, ahí está lo que tenés que agarrar vos, nene. La pala. La pala. La pala. Cuando yo era oh. pibe. No, yo que soy youtuber, youtuber. Yo estudiaba, nene. Agarraba la pala. Y empezaba. Sí. fratacho. Empezaba a hacer el reboque. ¿Sí? Después a el fino. Después, si te tiempo, anda a la puta que te pare. Es o sea que, gracias a Dios, nunca conocí un viejo así, boludo. O sea, sí, he conocido un par, pero tampoco nada. No a mí, nene. Tan, tan, <ríe> tan heavy, boludo. Uy. Oh, oh, oh, oh, oh. ¡No! Eh, no, pará, no, salí. No, pará, voy a tener eso que... Eso son los pobres tratando de escalar hacia la clase alta. <risa> Más que le tirar la escalera no tiene forma de subir. Che, pero ¿cómo ahora, boludo? Macri presidente. Eh... Era re pa. <risa> <risa> ah, no, Macri, no, nada que ver pa pa que cómo voy a matar a este, boludo. El de las co- no. Yo cuando era pibe, basta con el yo cuando era pibe, boludo. Yo cuando era pibe? Yo cuando era pibe, con lo matamos con una cuchara oxidada. Opa. Uy uy uy uy cuando eras pides los árboles, más que motocierro nene Con la subes los Ahí está, Ahí está ahí está! Tengo uno, uh, otro! otro! Que tengo de cargente, Otra más Mira qué anda haciendo va, ya que te... Ya terminamos el apagamos, <risa> y <lo> de, <risa> pa atrás nos como... ¡Para <risa> atrás! está lloviendo hace cuatro días, cuatro, cuatro no, días, bludo. para apagar ya Che, sí, pero peregrina. ¿cuántos.? Ah, para, para, para, para, acá tengo la una. La peregrinación a Luján esa, boludo. Coman todos por putos, boludo. Y encima ahora te agarro un, un. Se quemó vivo eso. Comer. ¡Oh! ¿Es vieja. El... ¡Ay, qué pelotudo! ¡Ay, no, no, no, no! ¡Para, para, para! para. ¡Ay, la tengo re heavy. Uy, uy, uy, está heavy, está heavy. ¡Manga de puto! No, vieja turca, boludo. Mira eh, vieja, se parece a la que te hacía la comida en el... Vos en el secundario, no era del colegio... Claro, no, no era del colegio que te quedabas a comer. No, yo no, no. No, claro, porque... Odiaba vos ibas comer... a la tarde, aparte. No, pero aparte yo odiaba comer con la, con... con, gente, boludo. Igual yo siempre soñé que esté la gorda que te sirve con el cucharón... <risa> a comer, niño. No, yo la... me acuerdo cuando... Yo iba a la colonia, ¿vos ibas a la colonia? No, vos sabés que la colonia fue un, un tema que nunca... Nunca fui ni nunca me mandaron. Eh, por lo tanto, yo nunca me adentré en la atmósfera no, colonial. Yo fui y lo odié, boludo. Odiaba la colonia, bueno, boludo. El tema es que Con todas las letras. Eh, pero fuiste cuánto tiempo? Y cuando era pendejo. 17 y... años fui. No, ¿te imaginas? Desde los dos. Y era rep, boludo años grande. Uy, no, la prótesis, boludo. Uy. No, yo iba de pendejo y iba a nadar. No, me tiran tira una cagada, boludo. O sea, no. ¿Sabes fui a la colonia? Esto pues es una sesión de, y... de, de terapia, más Claro, claro, claro. no. Ahora, voy a, ahora vamos a cortar. Vamos a cortar. No, y onda. vamos a contar. No, no, no, no, no. Chao, gente. Hasta luego.